A cantar tonar De sol a sol Por la son sí. paisaje en el agua y me parezco al paisaje por fuera el verde del clima por dentro el sol de la sangre el paisaje va conmigo y es un hermoso Que